Hola, ¿cómo están amores? Yo soy Katherine Boyce y les doy la bienvenida a un nuevo videoblog Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México justo en la calle Reforma y esto está impresionante, o sea desde ya la gente está celebrando prácticamente Día de Muertos Estamos en un ambiente de fiesta único, en un ambiente sin igual Hay un montón de mexicanos, turistas Por allá dicen que es súper fiesta, la gente está demasiado feliz, está saludando ¡Qué belleza! O sea, la gente sale en familia Con sus vecinos, con sus amigos, con sus mascotas O sea, de verdad, miren esto, miren esto La gente está como loca porque acá están haciendo, bueno en mi país le llamamos algodón de azúcar Están haciendo algodón de azúcar por acá cuando se empieza a volar todo, la gente simplemente se reúne ahí en el medio a recogerlo. <risa> a recogerlo, pero bueno. Bienvenidos a este video del día de hoy. Y ya saben, Ciudad de México, acabamos de bajarnos de un avión. Acabamos de llegar de Los Ángeles, California. Para dos cosas. Uno. Mira, acá saludando a la gente. ¿Cómo le están pasando? Muy bien, mira. muy bien. ¡Buenísimo! ¿Ya ven el ambiente? ¡Eso! ¡Viva, ¡Viva México! México! De Los Ángeles, California Precisamente uno para celebrar esta fecha tan importante y tan bonita en este país y la otra para hacer una obra social la obra social de nuestras vidas En Panamá hemos hecho muchísimas obras sociales en diferentes comunidades pero aquí en México vamos a hacer algo grande y queremos que ustedes sean partícipes de eso así que manténganse pendientes porque ahorita estamos subiendo videos todos los días de todo lo que está pasando en este entorno Todo lo que está pasando alrededor Así que bueno, no se lo pierdan, vamos a seguir explorando Vamos a llegar hasta el Zócalo, aquí en el fondo Allá tengo al ángel Vamos a llegar hasta el Zócalo y vamos a ver qué tal Aquí cientos y cientos y cientos y miles de personas Celebrando desde ya esta fecha tan bonita ¡Listo! Que la pasen bien, gracias, que la pasen bien, gracias, de verdad Gracias, gracias sí. Bueno, hasta luego, bye, bye, bye. bye. Estás, eh? Gracias me gusta mucho tu color ¿Cómo dices? Me gusta mucho tu color Ay, gracias Ay, bien, está Sí, gracias, qué lindas, gracias Y acá le tengo a la inseparable sí. ¿Cómo está? Miren, miren su corona, voten por su corona ¿Cómo le queda? Comenten allí en la cajita de los comentarios Gise, ¿cómo la estás pasando? Todavía no llegó Día de Muertos y aquí... El ambiente aquí es impresionante De verdad que el, el, el último año y nuestra primera vez Celebrando el Día de Muertos fue una locura Pero siento, no sé por qué siento que este año va a ser muchísimo mejor Porque las calles están como que... Como, ustedes saben que después del encierro y todo esto ya la gente salió a la calle, la gente está celebrando como se debe, entonces, bueno, nada, eso. Aquí estamos para celebrar también, todos juntos. Sí, estamos aquí, estamos muy emocionados, vinimos de muy lejos para celebrar esta fecha, así que nada disfruten del video, gente dice carolina también subió un video a su canal en donde les muestra cómo se ve el ángel el día de hoy tienen que verlo está espectacular sí. se lo voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios era así vámonos a disfrutar este día porque está hermoso ¡Vámonos! miren este ambiente la gente está demasiado feliz bicicleta gente caminando en la calle por acá o sea motos hay de todo un poco Mírenla. la memorable flor de senpa sushi es una planta muy importante para México en esta temporada, gente. En esta temporada de Día de Muertos. Es impresionante. O sea, en serio, gente. Si ustedes estuvieran aquí, de verdad yo creo que se sentirían, la verdad, muy felices de poder estar y disfrutar esto. Solamente el ver a la gente en la calle, pintados, las familias y todo el mundo. Hace que, no sé, que el ambiente sea otra cosa. ¿Tengo una fecha? Bueno, ya ni sé qué decirles, esta calle la sierra, la abren, pasan carros, deja de pasar carros. Pero bueno, vamos a seguir andando, nosotras vamos a ir rumbo hacia el Zócalo. Suponemos que por hoy ser 30 de octubre ya está decorado a Día de Muertos y todo eso, ya, ya hay como lugares conmemorativos, aunque no tenemos idea todavía, pero vamos a investigarlo a ver. Como pueden ver gente, hay puestos de todo un poco, hay artesanías. Aquí tú pasas y puedes encontrar lo que quieras. Miren por acá para sus... Algunas personas prefieren utilizar disfraces, ponerse lucecitas como esta que está divina. Otras personas prefieren pintarse o hacer una repre representación de Katrina. Todo es válido en esta fecha aquí en México gente. Miren el ambiente, miren, en todos lados vas a encontrar lugares donde te ofrezcan cosas. Por ejemplo, miren, están más o menos disfrazados. Acá tiene la corona muy bonita. O sea, en verdad es una fecha para celebrar, una fecha para pasarla bien en familia, para gozar, para todo, inclusive, miren, para que coman de todo un poco, gente, de todo un poco. Miren acá, gente, acá te hacen maquillaje. De Catrín y Catrina, wow, o sea, de verdad que es, es, es un momento para disfrutar, para conocer y sobre todo para compartir, para conmemorar a los fallecidos, a los que ya se fueron a otro lado. Miren estas coronas tan hermosas, son divinas. ¿Qué te parecen estas coronitas? Bueno gente, ustedes ya saben dónde andamos aquí en Reforma. Lo que vamos a hacer para llegar rápido, muy rápido al Zócalo es tomar alguna de las bicicletas Porque en verdad si nos podemos esperar un Uber con la cantidad de gente que hay en este lugar Yo creo que nunca llegamos, así que vamos a cumplir esa misión Nos vamos a ir directo al Zócalo y vamos a ver qué tal, cómo, cómo está el ambiente, cómo está la gente Yo estoy súper feliz de haberme venido y de verdad poder tener esa experiencia nuevamente Tuve una experiencia en el 2019 cuando fuimos a Michoacán Sin embargo, hoy en la Ciudad de México, gente Y mañana el desfile, no, o sea, en serio Si están viendo este video, creo que lo están viendo en la mañana del 31, gente La misma fecha donde es el desfile Yo creo que estamos subiendo videos de todo lo que está sucediendo De todo lo que está pasando acá para Día de Muertos todos los días, gente. Así que después de ver este video, en dos horas se sube el video del desfile. No se lo pierdan y de hecho ya debe estar aquí abajo en la cajita de información para que lo vean. Zócalo, a ver qué tal está eso por allá, dice ¡Vamos, vamos! ¡Nos fuimos! <ríe> ¡Adiós! Verde, vámonos Bueno gente, hemos llegado al Zócalo Gente, así lo ven, así Son ya casi las 12 de la noche Y hay ambiente aquí, ¿eh? hay mucha gente aquí Todavía a esta hora ya algunas calles están cerradas obviamente por el desfile Sin embargo eh, también hay algunas carpas y lugares ya decorados para mañana poner el gran espectáculo Yo me imagino que de noche todo esto se va a ver espectacular con las luces encendidas, los altares y todo eso El espectáculo, pero gente así está el Zócalo, así encontramos el Zócalo Disfruten de esto gente, es una época muy bonita, muy apreciada por los mexicanos y definitivamente una experiencia que vale la pena vivir, vale la pena vivirlo. Esto es Día de Muertos gente, aquí en México. depende de y Desde Calle Madero, frente al Zócalo Queremos cerrar este video Porque nos vamos a preparar para el desfile sé Sí, porque ya es tarde Vamos a estar tempranito para agarrar las mejores tomas de ese desfile ¿sí no? ¿Qué dice tu reloj? ¿Qué hora es? a ver. Son Ahí las va. 11 y 40 de la noche Y aquí estamos, gente Para poder traerles a ustedes todo lo que está pasando aquí, eh, la decoración, la, el ambiente y la vibra para el Día de Muertos acá en México. Una fecha tan importante. Pero bueno gente, primero síganos en Instagram. Por favor, aquí les dejo nuestro Instagram. Síganos todos ustedes que están viendo este video vayan a nuestras cuentas de Instagram que aquí están y, y comenten allí en alguna de las últimas fotos vengo del último video y nosotros les vamos a responder y vamos a estar siguiendo algunos alguno de ustedes así, así mismo es, por favor vayan ya vayan a seguirnos y bueno, aquí cierro este video gente suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho pónganle un clic a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y acá dice Carolina subió un video que es donde les muestro a ustedes cómo está el área del ángel de la independencia para este Día de Muertos se lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios Para que vayan a verlo, ¿verdad Gisela? Vaya, vayan a verlo, está muy, muy hermoso esta ciudad, en serio Vayan a verlo Bueno gente, nos vemos mañana en el desfile hoy, hoy mismo en el desfile De hecho busquen el video del desfile aquí abajo también en la cajita de información bye, bye. Bye.